Estamos acá en de mañana gracias a la gente por nosotros. Entramos con nuestro ministro, Francis Rodríguez. Ahí mismo aprovechamos de una denuncia que nos han realizado en estos precisos momentos, Francis. Sí, Carolina, gracias. La gente está utilizando nuestro medio para informar lo que acontece en su en su comunidad, en las colinas. Atención autoridades, atención autoridades. En las colinas a las 2 de la mañana eh, se registró el deceso de una señora que aún Salud Pública no ha ido a esa casa que ya 911 había tenido contacto con ella y la había dejado en la casa como una especie de gripe solamente Repetimos, en Las Colinas hay una situación que a las 2 de la mañana se registró el deceso de una señora la comunidad está, en la, está al pendiente para Está que ocupado, salud pública, no quieren ponerle la mano al cuerpo, no quieren hacer nada. No, yo, es que no es debido, es decir, para que salud pública tome los, lo del lugar, precisamente esos son los lugares que deben ser intervenidos automáticamente pasan eventos de esta naturaleza. Si se sigue eso se va a propagar, no va a haber control. Dios quiera nos haga bueno, contestar. En otro orden, señores. Conforme estos días y estamos llevando todas estas incidencias a través de nuestro espacio de mañana, como abogado he, he tenido la oportunidad de darle seguimiento a lo que la judicatura, luego de la designación de la coordinación de esta jurisdicción o este, esta unidad administrativa de justicia eh, bajo el mando del magistrado Claudio Aníbal Medrano eh, ya tenemos eh, que han cumplido, se han ido cumpliendo conforme a lo que se había a lo que había decidido el Consejo del Poder Judicial y es que en cuanto a lo penal hay plazos, hay cuestiones que no se han suspendido y entre ellos el corpus el amparo, las medidas de coerción y ya tenemos una referencia para que la sociedad la comunidad lo sepa que la justicia ha estado operando de forma tecnológica igual como nosotros lo estamos haciendo. El juez está en una pantalla en su oficina, más el Ministerio Público la fiscalía y el imputado en otro lugar. Esto garantiza luego de la decisión producto del, cor del, del coronavirus que se conserven los derechos fundamentales y del debido proceso y sobre todo los plazos se respeten. Se respeten. Entonces yo quiero que mandé un video como un video de muestra de cómo la justicia ha ido cumpliendo su rol durante esta semana laboral restringida. De forma restringida. A ver si el, el más... Un momento, un momento de distancia. Recuerden que estoy trabajando ya habitual día virtual y hay que no, y Yo bien ahora. Muy bien. Entonces, señores, ¿qué, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, sencillo. Que que el proceso de, de la vida jurídica del Estado Dominicano en unos aspectos está suspendido en tierra, está suspendido en lo civil, está suspendido en las demás materias, pero en lo penal ha continuado conforme lo planificado. Y eso es un avance y eso es bueno, porque no tendríamos acumulamiento de, de casos Luego que pase el estado de excepción, eh, muy por el contrario estarían cumpliéndose eh, tal cual ha sido diseñado y dentro de la tecnología que se está usando es el está Zoom y Time o Team, Tim. el Team que es otro parecido a Skype, pero hay también un formulario que los abogados de San Francisco de Macorís y la región deben llenar para poder tener acceso y tener conexión y pueden hacer las preguntas a los distintos, al Tribunal de, de Atención Permanente. Y esto es importante. Procuren ese link, eh, accesar para lograr su, su acreditación si tienen casos pendientes, si ya van a presentar un caso en esas áreas de medida o lo que sea lo pueden hacer a través de ese línea he tenido el interés de comunicarnos quizás con el, pero no sé si ha habido la forma de comunicarnos con el magistrado Aníbal Medrano quien es el coordinador de esta unidad administrativa y es parte de ese grupo de jueces nacionales que dentro de sus distintas demarcaciones está dirigiendo estos trabajos, aunque yo he dicho que él viene realizando la labor de coordinador general, ya se concretó a partir de que el poder del el Consejo del Poder Judicial así lo anunciara, por lo que es pertinente que la sociedad lo entienda y sobre todo la clase jurídica en razón de que los abogados quizá no tengan eh, mucha experiencia, una cantidad de abogados no tengan mucha experiencia en manejo de este tipo de tecnología, pero es tiempo para que, si tienen algún amigo familiar que ha necesitado de la asistencia de ustedes, se pongan en contacto con el Palacio de Justicia, la Oficina de Atención Permanente, y así puedan proceder a entrar a través del link eh, y hacer su registro, para poder eh, llevar allí sus eh, sus trabajos ahí, ahí está eh, eh. ah vamos a ver es eh, breve vamos a ver vamos. listo ella no la ha quitado puede proceder al llamado del siguiente dolor medida de coerción seguida en contra del imputado Joanny García Encarnación Graviado Hilari Durán Villa. Bien, señor Joanny García. En este, la medida de coerción en su proceso se está conociendo por esta bien crónica debido a la situación que está atravesando la República Dominicana con la pandemia mundial coronavirus. Lo hacemos para proteger salud y vida y de igual forma protegernos los demás usuarios del sistema. ¿Me ha escuchado lo que le he dicho? Sí. ¿Me escuchó? Bien, entonces. Ministerio Público, presenta su calidad, por favor. Sí, buenos días, tribunal. Quien le dije la palabra? Licenciada Annie Concepción, en nombre y representación de la Fiscalía de Samaná, en la, en la presente solicitud de imposición de medida de coerción en contra de Joanny García Encarnación, alias Joanny. Bien, entonces... Eh, señor Giovanni, el Ministerio Público antes de el jefe de mal imputado y la víctima. ¿ha tenido sí, tribu sí, Tribunal. Hemos tenido contacto con la víctima, la cual presenta un diagnóstico médico reservado debido a una intervención quirúrgica que le hicieron en el día de ayer. Al día de hoy todavía no tenemos eh, conocimiento de cuántos días eh, serán los que la misma necesite para... Eh, poder trasladarse a, a presentarse para la presente solicitud de imposición de medida de coerción. En esas atenciones eh, entendemos que lo prudente es esperar a, a que la misma sea dada de alta y, y entonces poder nosotros eh, pos, posicionarnos al respecto. Bien, entendemos. Señor Giovanni García, ¿usted tiene ya un abogado escogido para que le asisten sus medios de defensa o quiere que se le destine la defensa pública? No, yo tengo abogado. ¿Quién es, ¿Cuál es el nombre de su abogado? Juan Carlos. Juan Carlos Ulloa. Mira, él venía ahí. ¿Y usted ha tenido contacto con él recientemente? Todavía no. Entendemos. Pues mire, el conocimiento de su audiencia se va a posponer para que usted pueda estar asistido de ese abogado. Nosotros eh, le vamos... Sí. Ya, Francis. Sí, Bravo, Francis. Bien, mira, eh, si se fijan, eso está aconteciendo. La justicia lo está haciendo más que bien. Y felicitamos al coordinador, a Claudio Aníbal Medrano, que vuelvo y repito. Hace tiempo viene haciendo esta labor de coordinación aquí en San Francisco de Macorís, pero oficialmente ya la justicia ha demostrado, acorde a lo que es el estado de emergencia, las garantías procesales y constitucionales que se mantienen aún en el estado de excepción que tiene el país sumido en una cuarentena y que San Francisco, sobre todo San Francisco, ha sido una de las ciudades más golpeadas. Eh, en otro orden, quiero hacer alusión a que en definitiva nosotros como franco Macorizanos, estamos siendo atacados de forma eh, brutal por el virus. No sé qué le está ocupando más tiempo a las autoridades de salud pública, pero parece ser, Fulvio, que en el remedio de, de comisionar a un grupo especializado para ir a los lugares como en Villaverde, que no se han presentado desde anoche, cuando murió la señora, no se tiene un equipo que mientras el grosso se está ocupando del hospital o del centro de aislamiento, que esté haciendo este recorrido en la ciudad y tomando las previsiones del lugar. No hay ese equipo, parece ser. Es decir, que ese equipo de defensa a ataques biotécnicos tecnológicos en este caso de virus del COVID-19 parece ser que se han concentrado exclusivamente al centro de salud y eso que habían prometido de que iban a ir a la casa a hacer los levantamientos de quienes estaba eh, con síntomas no se está cumpliendo y la línea que se está disponiendo para eso creo que asterisco 465 algo así eso no tiene no hay quien te escuche no hay forma de, de garantizar de que la población tenga esa línea de comunicación y eso es lo preocupante y si esto se organizara y, se, y si se dividieran esos trabajos creo, creo que puede ser más saludable y otro gallo cantaría si bueno. lo hacemos conforme a la planificación de ese equipo que no tiene que estar en sede en los lugares donde está la clínica sino que esté haciendo el recorrido y levantamiento en los distintos puntos de la ciudad no formó motos propios, sino por las informaciones que reciba y los llamados que reciba de cada poblador. Yo creo que otra cosa fuera. Pero al parecer se, se han concentrado, se están mirando uno a otro en el área de la salud, en el área del hospital, y están abandonando a la población como que están muy ocupados allá, y no se ha hecho un equipo adicional que sea el que atienda en principio estos casos de infectados y que en principio determine, ese mismo equipo sea el que determine a quién aísla y a quién mantiene observación y que ese equipo se encargue de darle seguimiento. Y si es necesario que ese mismo equipo en otra vuelta vaya a ese lugar y se dé cuenta que hay que aislarlo definitivamente, o ingresarlo que lo haga francis. eso es tan sencillo como eso francis. diría yo así mismo es muchas, muchas, muchas las cosas y precariedades y necesidades que tenemos francis muchísimas sí. gracias muchísimas gracias por presentar estas preocupaciones a todo el público, a todo el público. vamos ¿Eh? nosotros a... Antes, antes de que nos vayamos a otro caso, aquí hay que agregar que esto, por sí solo, no actúa, por sí. tiene mucha adhesión. Es un círculo que se va formando desde los síntomas que se van presentando hasta los pacientes que salen eh, sin muchos efectos colaterales y se pueden sanar, hasta aquello que hay que internar Luego el seguimiento de la cuarentena, pero también está a la disposición final de, lamentablemente, de aquellos que mueren. Aquí no se ha tomado nada de eso en prevención, en precaución, en, en planificación. ¿Qué vamos a hacer con las personas que fallecen? ¿Cuál es el seguimiento que se le va a dar? ¿Cuál es el problema protocolo a seguir, ¿Qué, ¿Qué unidades se van a encargar de eso, todo eso está dentro de la presentación que tienen que dar, acompañado de lo que Frankie explicaba, de esos pacientes que llaman, nadie lo atiende, de la unidad de 911 que no están preparadas tampoco para este caso de la, de la bioseguridad. Entonces, tenemos que ponernos en esto ya. Con eficiencia porque es eficiente así es Fulvio. vamos nosotros a ir a una breve pausa cuando retornemos vamos a tratar con toda la gente eh, aquí el equipo el tema central del espacio vamos a ir a una breve pausa gracias de mañana